Esto sucedió en el año 2005, en una comuna ubicada en Santiago, de Chile. Una joven llamada Isabel, que ya tenía 24 años de edad, tenía una vida complicada. Tenía muchas deudas, un hijo quien lo cuidaba ella sola, y que vivía en un lugar poco habitable. A la edad de 18 años, fue brutalmente violada por su padrastro, y optó por irse de la casa y hacer su vida por donde la guiase el destino. Lamentablemente, tuvo que vender su cuerpo por unos meses para tener dinero para arrendar un lugar donde vivir. Después, nació su hijo, Isaac. Así hasta que ahora su hijo tiene 5 años y con un gran esfuerzo por mantenerlo, ya que es lo único que tiene en la vida. Un día, ella conoció en un abisco, a una mujer lesbiana llamada Verónica. Hablaron mucho, tomaron confianza, e iniciaron una relación. Pasaron los meses. Verónica trajo a Isabel a vivir con ella, y la ayudó con su hijo. Todo iba bien, hasta que de repente, los celos aparecieron. Verónica, era una persona extremadamente celosa. Se enamoró, o más bien, se obsesionó de Isabel, tanto así, que no la dejaba salir, o que interactuase con alguien más. Un día, Isabel se hartó de los celos de Verónica, y quiso salir una noche a un disco sin que ella supiese. Durante la fiesta, mientras tomaba y fumaba, conoció a una linda muchacha llamada Sofía. Lo cual, llamó mucha la atención de Isabel. Para variar, el efecto del alcohol la consumió por completo, y no pensó en las consecuencias que podría tener si hacía cosas indebidas con esta joven. Pasó la noche, y estas dos mujeres se fueron a otro lugar más privado para compartir intimidades. Verónica, estaba esperando preocupada, y a la vez, muy molesta por la desaparición de Isabel en la casa. Al menos llegó Isabel, Verónica actuó de manera sumamente violenta contra ella. Interrogándola, y pidiéndole una explicación. Isabel, optó por callar todo lo que hizo en la noche anterior con la otra joven. Pero Verónica, no quedó tranquila con el simple hecho que Isabel haya aparecido. Ella quiso averiguar más lo que sucedió. Una noche, Verónica quiso salir por un momento de casa, mientras que Isabel estaba en casa. Como Verónica, era muy conocida en la disco en la cual ella iba, pues sus amistades le contaron que el otro día, vieron a Isabel que estuvo ahí, y la vieron besándose con otra mujer. Esto, provocó una ira incontenible, y con ganas de vengarse. Averiguó el lugar donde vivía Sofía. Ya una vez que sabía dónde ella vivía, optó por hacerle una trampa por haberse metido con su pareja. Una amiga de Verónica, decidió ayudarla. Ella sería quien llamara la atención de Sofía. Una vez que Sofía estaba en la disco, la amiga de Verónica, se acercó a ella a seducirla, y hacer que ella caiga en sus tentaciones. Sofía cayó en la trampa. Quedaron que se volverían a ver el sábado de la próxima semana a las 11 de la noche en la disco. Toda esa información, se la entregó a Verónica, y el resto, lo haría ella misma. Llegó el día de la venganza. Era de noche, y Verónica estaba en su auto estacionada cerca de la casa de Sofía, esperando a que ella saliera de casa en dirección a la disco. Al menos ella salió de casa, la siguió con el auto, esperando a que llegase a una esquina solitaria. Al menos Sofía llegó a la esquina de la calle, Verónica, sin mostrar ningún tipo de humanidad, y dejada a llevar por la ira y celos, atropelló a Sofía. Sin estar contenta, retrocedió y le pasó el vehículo por segunda vez. Se aseguró que estuviera muerta y para eso, optó por pasarle el vehículo una vez más. Se preocupó que nadie estuviera observándola. Para estar más tranquila, no ocupó el auto por un tiempo, sin antes limpiar la sangre que tenía en la delantera. Como era de noche, pues no se vio, ni se notaron muchos detalles. Pasaron los días, y aparecieron las preocupaciones de amigos y familiares por la muerte de Sofía. Lamentablemente, no pudieron encontrar razones ni a la culpable de su muerte. No hubieron suficientes pruebas al respecto. Verónica salió del tema sin ser buscada. Obviamente, si es que llegasen a interrogar a sus amigos, ellos no dirían nada al respecto del caso. Ya que todos sus amigos de la disco sabían que había sucedido, pero todos optaron por callar la boca. Las únicas palabras que dijo Verónica, fueron, nadie me pasará a llevar, ni me robará a mi pareja. Ella es mía, y de nadie más. En conclusión, esto fue, un crimen perfecto.